Un buen día, ahora vamos a ver cómo trabajar eh, con ChatGPT en QGIS aunque también puede ser en, en ArcMap o en ArcGIS Pro aunque QGIS por ejemplo ya tiene su, su plugin de QChatGPT eh, personalmente prefiero eh, trabajar directamente con ChatGPT puesto que puedo hacer muchas más cosas, obtener mejores resultados a mi criterio entonces acá tengo un poco de capas y le voy a decir esto a ChatGPT Control C, copio la dirección. Le digo, quiero hacer algunos geoprocesos en QGIS 3. También le digo que las capas las tengo en esta dirección. Eh, también le puedo decir eh, que usan eh, el sistema de coordenadas. WGS84, zona 17 sur. Y también le digo que quiero que me genere un código. Para hacerlo más rápido. Y también le digo que quiero que use la consola de FIDO. Y enviamos la pregunta. Mientras tanto nos va a decir eh, cómo abrir la consola. Por ejemplo, acá tengo en QGIS, acá en el icono eh, consola de Python, hacemos clic que nos abre la consola. Para ahorrar espacio voy a cerrar la caja de herramientas de procesos. Y en la consola de Python prefiero abrir el editor, mostrar editor. Y aquí voy a pegar el código que me genere eh, ChatGPT. Eh, por ejemplo... Si sí, regreso con la carpeta, acá voy a seleccionar una capa de buffer por decir buffer puntos. Copio el nombre exacto para que me haga un código preciso, solamente de copiar y pegar. Entonces le digo, tengo la capa buffer puntos, por favor agrégala y crea un buffer de 50 metros. Y le pongo ayúdame con el código completo. Vamos a ver eh, qué código nos genera, acá está generando. Y acá me lo está dando en tres partes. Voy a copiar este código, lo pego aquí en la consola. Eh, la segunda parte del código, lo pego en la consola. Y la tercera, a ver, tercera y cuarta parte, eh, la pego en la consola. Ya que tengo todo el código, eh, voy a ejecutarlo con este botón que dice Ejecutar Script. Y vemos acá eh, que me ha generado. Voy a poner la capa de buffer abajo. Tengo el punto y tengo el buffer. Lo hizo muy bien. Ahora, si regreso a la carpeta, eh, también tengo otras capas. Por ejemplo, acá tengo clip. Eh, tengo clip en, en líneas, que son unas líneas que están. Y también unos puntos. Entonces, estas capas, le voy a decir que haga un recorte de estas capas eh, usando el polígono clip. Y vamos a copiar nuevamente. Le voy a decir así. Control-C. Cam. le digo, también tengo las capas. Le pongo la una. Eh clip líneas y la otra sería clip puntos control c y le digo quiero que me hagas un recorte usando la capa de polígono clip.shp. le envío la orden mientras tanto voy a borrar todo este código eh, suponiendo que no lo deseo guardar y acá me está generando pues el, el, el nuevo código eh, voy a copiarlo nuevamente copio la segunda parte y copio la tercera parte Voy a seleccionar todo y vamos a ver si funciona. Ejecutar. Bueno, parece que el último no me lo hizo completo. En estos casos le puedo decir que repita desde parámetros del recorte. Le digo, control C, no está completo. Repite desde parámetros de recorte. Entonces acá ya me está dando la, eh, la parte completa. Y muy bien que me pasa este error para que veamos qué es lo que suele suceder. Copy. Entonces, reemplazo parámetro del recorte. Ya está. Y también la última parte. La copio. Control V. Y ejecuto todo el código. Run. Y vemos eh, qué es lo que me hizo. Voy a desactivar eh, las capas primeras. Por ejemplo, las de Buffer. Y voy a ir a ver a la capa Clip. Eh, clic derecho. Suma la capa. Y ya tenemos. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Por ejemplo, desactivo todas las capas. Y le digo eh, Clip Líneas. Vemos que está todo esto así, clip líneas. Y si vemos el clip recortado, solamente están las capas dentro de, de mi área clip. Ahora lo mismo, clip puntos, eh, tengo un poco de puntos. Y en clip puntos recortados, solo tengo los puntos dentro de mi área. Ahora vamos a ver qué otras capas tenemos. Por ejemplo, tengo la capa Dissolve. Esta sería interesante pues, este, saber qué es lo que tiene. La voy a agregar. Dissolve, clic derecho. Abrir tabla de atributos. Acá el campo ID es el que me va a permitir. Eh, debemos hacer un dissolve. Y si voy Zoom to Layer. Suma la capa. La puedo eliminar. Copio el nombre de la capa. Y le voy a decir. Eh, tengo una capa. El nombre. Eh, por favor haz un dissolve. De la misma. Y le digo. Coma, usa el campo ID para este proceso. En la tabla de atributos. Le pongo ayúdame con el código completo. Y le damos enviar. Mientras tanto borro todo este código. O lo pueden guardar. O simplemente si quieren ejecutar una parte. Solamente seleccionan esa parte. Y ejecutan. Acá me dan el código. Eh, en una parte nuevamente me está dando en partes. Control V. Control V. Selecciono todo este código. Y lo voy a ejecutar. Y vamos a ver. Ejecutar. Y tenemos acá por ejemplo. El dissolve resultado. Y la capa original. Lo hizo muy bien. Ahora, por ejemplo, tengo dos capas Intersect. Eh, supongo que debo buscar el área que se intersecan entre ambas. Entonces le voy a decir, Control-C, copio el nombre. Le digo, también tengo las capas Intersect 1 y 2. Acá simplemente cambio 2. Le digo, realiza una intersección de las mismas. Mientras me da el código, voy a eliminar esto. Copio la primera parte y copio la tercera parte selecciono todo esto y le digo ejecutar ha habido una cuarta parte o quinta parte copy antes de ejecutar ejecuto todo el código voy a hacer clic derecho zoom to layer y vemos qué nos dice a ver desactivo las capas también la del clip y tenemos acá el resultado de intersección es decir en esa parte tanto intersect 1 con intersect 2 se intersecta lo está haciendo perfecto también tengo dos capas por ejemplo merge le voy a decir que me las una a estas capas Control C, también tengo las capas Merge 1, Merge 2, por favor realiza un Merge, envío, mientras tanto voy a limpiar nuevamente el código, acá me está dando nuevamente por partes, Control V, a veces me sabe dar a completito, es más, más chévere porque puedo copiar de la sola, Control V y vamos a ejecutar el código, si hago Zoom to Layer, y tenemos aquí el resultado, por ejemplo tenemos Merge Resultado, que ha unido ambas capas, que es Merge 2 y Merge 1. Por ejemplo, acá también tenemos por ejemplo, un archivo que dice tabla de precipitación, si lo abrimos, eh, tiene algunos datos, por ejemplo los campos UTM, X, UTM, Y y datos de precipitación y temperatura. También le podría decir que me los importe, eh, puede ser en, en QGIS. También podemos probar por ejemplo en ArcMap. Eh, voy a pasar a ArcMap. El éxito está entre mejor específico sea. Por ejemplo acá en ArcMap le voy a decir. También tengo el archivo. Quiero que lo importes como una capa de puntos. Le voy a decir para la coordenada X usa UTMX. El campo sería. Usa el campo UTMX. Y para Y usa UTMy eh, Le digo el sistema de coordenadas es wgs84, zona 17 sur. Le damos ejecutar y vamos a ver qué hace. Bueno, me está diciendo lo que debo hacer en, en QGIS. Bueno, acá el código. Aquí para decirle que haga en ArcMap le puedo decir, pero mejor hacen en ArcMap. Pero eh, mejor importa en ArcMap. 10.8 Bueno, acá me dice lo que haga manualmente, pero yo le digo quiero el código de Python para ArcMap y aquí me da el código por ejemplo de, de Python para ArcMap, voy a copiarlo y voy a probar, acá en ArcMap acá tengo la consola de Python eh, control V, le voy a dar un enter para ver si funciona, aunque me generó un error, pero funciona, aquí están los puntos eh, eh, si hay este error por ejemplo le podría copiar, control C y, de y decirle que me generó este error, y se genera el error puesto porque eh, creo dos veces la capa entonces de, eh, las elimino, remove, y acá me da nuevamente un código, lo copio, lo pego, y ya, nuevamente otro error, aunque me genera correctamente los puntos, puedo seguir jugando con este código, o decirle, ahora quiero este código en Argis Pro, y le pongo enviar, mientras tanto abro Argis Pro, tengo aquí Argis Pro, me voy al menú View, acá está, eh, Python Windows, y muy bien, voy a copiar este código, copy, lo pego y funciona perfecto. Aquí tengo mis capas, por ejemplo si las abro, clic derecho, eh, propiedades, eh, tours, partial reference, el sistema de referencias, abro la tabla de atributos y aquí está con su respectiva tabla. inclusive le puedo decir, interpola usando el campo por ejemplo de precipitación, usando clicking o idw, puede ser idw. Bueno, acá me dice cómo hacerlo en, en QGIS. Eh, se olvida que estoy en ArcGIS Pro. Acá puedo modificar directamente la capa que agregaste a ArGIS Pro. Acá ya me está generando un error, por ejemplo, porque no tengo la capa SHP. Entonces acá directamente, por ejemplo, le puedo decir, ahora quiero el, el, el, que este código en Argis Pro, eh, le puedo decir, luego interpola el campo P-MM con IDW. Veamos si funciona. Voy a eliminar estas capas para ver qué hace. Pegamos. Y pueden ver, es perfecto. Me hizo una interpolación del campo de, de precipitación si abro la tabla de atributos. Acá simplemente le pondría simbología o alguna cosa así. Como pueden chequear, el potencial es enorme de ChatGPT aplicado a SIG independientemente del programa que usemos. Lo importante es plantear bien las preguntas y si se genera un error, como habrán visto a lo largo de este eh, video, eh, simplemente eh, pegar el error y ChatGPT nos dará una solución. Lo importante es ser persistentes y tratar de hacerlo mejor. Muy bien, eso es todo lo que les quería indicar. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Suscribite al canal y obviamente dale un me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.